¿Cómo, sí. Cómo sería, por ejemplo, no sé, ahora mismo, ¿no? Me dices, me tienes que hacer un, eh, unos ejercicios para poder sí. levantarte y los estiramientos. ¿Cómo tendrían que ser? Yo, por ¿Cómo ejemplo, son los sí, ¿qué, qué, bueno, ¿qué tipo de estiramiento de... tendría que hacer yo? Depende de la persona. Por ejemplo, Entonces, la, la presente. Que hacer, la persona, uh... la persona presente. Bueno, eh, ponemos unos ejercicios que son que se hacen todos los días. ¿Vale? primero hay un aeróbico, 10-15 minutos de, pues puede ser bicicleta, puede ser caminar, andar, correr, saltar, me da igual, eh, aeróbico, ¿vale? y luego hay unos ejercicios que son normalmente abdominal, que eso se hacen prácticamente todos los días, ya te digo que cada ejercicio cada persona tiene su entrenamiento. Pero lo que se sabe es que se lo explica, se lo dice, le queda todo, claro todo, todo, todo. lo que tiene, lo que, tiene cada que hacer vez en cada vienen, momento. Eh, vienen en el método 12 son 12 semanas y vienen cada 3. O sea, yo los controlo cada 3 semanas, les vuelvo a hacer la medición de la masa corporal, la medición de la masa muscular. Normal, normalmente les cambio la dieta ¿vale? para ajustarla a su composición corporal les cambio los suplementos y les cambio el entrenamiento entonces al final ya la mayoría de, de personas que vienen cumple sus objetivos si lo hacen como tienen que hacerlo que la verdad es que yo estoy contenta ¿no? porque me da mucha alegría que vuelvan y que lo hayan hecho y que hayan mejorado la composición corporal y que tengan menos grasa corporal total y que tengan menos grasa abdominal yo les ayudo con eso Sabes que cuando vas consiguiendo logros, pues te vas animando a continuarlos Si te lo haces Gracias, tú sola en casa, pues al final llega un momento que, que te aburres, que, que te desesperas, porque eso, es un problema es que muy serio. El que no te encuentres a gusto con tu cuerpo y con tu físico, es que es salud, es lo que decía, ni el oro ni la plata, sobre, la salud. Sobre ¿no? todo saber cómo vas, si vas bien, si no vas bien, si esto te está funcionando, si no te está funcionando, porque... Mira, uno de los suplementos que yo suelo recomendar siempre al principio es un omega-3, ¿vale? Porque es uno, el omega-3 es, el, que te estaba comentando antes, que esa fue mi tesis doctoral en medicina, ácidos grasos esenciales, ¿no? Y el omega-3 lo hemos formulado y reformulado un montón de veces. Primero eh, lo formulábamos en onagra y borraja, luego en omega-369, bueno, y... Eh, que es un antiinflamatorio natural y ese tiene que funcionar sí o sí, ¿vale? Entonces el jarabe Tox que suelo recomendarlo también nuestro colágeno con han y el jarabe para eh, qué ayuda el jarabe, el jarabe detox, Tox bueno eh, depende de de la composición corporal eh, recomiendo el jarabe Tox es el hidat Tox o el hidapatic el hidapati, que es cardomariano, que es más depurativo hepático, para esas personas que tienen mucha grasa corporal total, mucha grasa visceral y necesitamos eh, desintoxicar el hígado. El cardomariano es más eh, para desintoxicar el hígado. Y el, el detox, es verdad que limpia el hígado porque es a base de alcachofa, pero es más diurético, más drenante es otro tipo de, de, de eliminación de toxinas. ...y luego pues nuestro colágeno con magnesio... ...que es colágeno hidrolizado... ...también que lleva vitamina D... ...lleva el magnesio que fija el calcio al hueso... Eh, ...es muy bueno para evitar la eh, inflamación de las articulaciones... ...también lleva vitaminas, lleva vitamina D, lleva vitamina C... ...bueno, eh, todos los suplementos que nosotros recomendamos para el, el, el método... ...la vitamina C nuestra... Que yo la recomiendo mucho para los deportistas, porque nuestra vitamina C es, no es una vitamina ácida, eh, es de origen natural. O sea, yo recuerdo un estudio que, que hicimos en un geriátrico eh, que estudiábamos la vitamina C dada a personas eh, de manera de origen natural, eh, tipo cítricos. Eh, naranja, limón, y eh, a, otras, a otras personas les dábamos vitamina C, vitamina C eh, de origen químico. Entonces, para obtener el mismo efecto que, el, que el, la vitamina C de origen natural, necesitábamos 10 veces, ve, veces más de, de vitamina C de origen eh, químico, o sea, es más efectivo la vitamina C de origen natural que la vitamina C de origen químico. ¿vale? Entonces, y lo estáis diciendo una farmacéutica, ¿eh? no que es verdad, la honestidad en lo, en sí. lo que estáis haciendo. entonces ahí. Yo quería una vitamina C que que, que fuera de origen natural, eh, lleva escaramujo, lleva eh, vitamina C de origen cítrico también, lleva todos todo los la vitamina C de origen natural entonces es una vitamina C que no, es, eh, no produce hiperacidez gástrica, en fin, está muy bien formulado. ¿vale? Y esa vitamina C es muy antioxidante, mucho más efectiva que otras vitaminas C eh, que hay en el mercado. Eh, por eso nuestra, nuestro, nuestro método 12 es muy eh, natural, es, eh, pues eso, con suplementos de origen natural, con alimentación de origen natural, mucho batido de proteína, que nuestro batido de proteína es, es de origen vegano, ¿vale? porque empezamos con el de origen animal, pero nos daba mucha, muchos problemas. Y ahora el de origen vegano eh, es muy depurativo y eh, fija muy bien los aminoácidos al, al músculo y la verdad es que estamos encantados y nos funciona muy bien. ¿Crees que estamos aprendiendo a cuidarnos de verdad? ¿O que esto es una moda, ¿no? porque claro, hay siempre tanta polémica con, con, lo, con lo que comemos? Y, y claro, hay que ver lo que comemos sobre todo si es, si es animal, la procedencia ya no es. Es que no estamos comiendo los animales que. Mmm, mataban en el pueblo nuestros abuelos, ¿no? los claro. que tenemos la suerte de tener el pueblo. Por eso hay muchas veces que dices, claro, hay que tener mucho cuidado de, de decir ciertas cosas, depende en de ciertos sitios y quienes las digan, pero es cierto que sí somos lo que comemos. Claro, sí. ¿no? y además eh, España es una tierra de muy buena carne y de muy buenos claro, productos. Claro, pero, de, pero depende toda la porquería claro. que pueda o no llevar, antes. Exacto, claro, depende. De, claro, ¿cómo hayan alimentado? Es, esos animales, pues es lo que te, tú te vas a comer. Entonces, claro, eh, siempre el, el hombre, lo natural es que se alimente a base de productos de origen vegetal y excepcionalmente cárnicos. Lo que pasa es que es verdad que hemos cambiado un poco eso y comemos muchísima carne y muy poco vegetal. Bueno, hay que tener un poco sobre todo mucho producto, mucho producto envasado, ¿no? Y, y mucho producto que tiene química y no sabemos lo que es, ¿no? por eso es tan importante que te, esta dieta que nos estás diciendo, ¿no? y sobre todo que cada persona, pues, requiere unas necesidades, ¿no? eso es. Cada persona... normalmente en la dieta eh, que, que se le, o sea, que no se, que no pueden tomar, dependiendo también de, porque estaba yo mirando, dependiendo también de las intolerancias alimenta, alimentarias, claro. ¿no? Que... eso es fundamental. las intolerancias alimentarias yo lo recomiendo casi siempre al principio de, de hacer una dieta, porque eliminas esos alimentos que te inflaman y es mucho más fácil. vale. Esa, esa dieta que estás tomando, yo, hay muchos tipos de dieta, ¿vale? hay dietas hipocalóricas, que, que las dietas hipocalóricas son, pues eso, reducir eh, cantidad de ingesta, punto, ya está. Reduces cantidad de gesta, aumentas el ejercicio y ya adelgazas de por sí. ¿vale? Si estamos uh -huh. hablando de dietas de Pero claro. si al final terminas cansándote. Claro, terminas cansándote claro. y terminas con un hambre claro. que en cuanto terminas la dieta... Claro, vuelves a, com <risa> vuelves <risa> a, <risa> a comer otra vez claro, lo mismo. Claro, y vuelves, incluso puede ser un uh -huh. efecto rebote, eso que por es. eso a veces es desesperante hacer eso dietas. ¿no? Yo suelo recomendar más dietas disociadas, que puedes comer la cantidad que quieras, pero... Eh, solo de ciertas cosas, o sea, separar grupos de alimentos, y entonces, otro día si quieres hablamos de, de, de las dietas disociadas, que es un mundo súper interesante, es más práctico que científico, porque en, en realidad eh, lo que funciona de la dieta disociada es que durante todo este tiempo que he, he estado poniendo dietas, llevo muchísimos años, eh, me ha funcionado, ¿Vale? más que uh, uh, uh, También me, me da que pensar que tengo que investigar más sobre por qué funciona ese tipo de, de dieta. Pero en esas dietas disociadas um, puedes comer la cantidad que quieras, pero solo de esos grupos de alimentos. Yo ya es todo no. un mundo. Claro, pero fíjate, María o sea, José, ahora yo entiendo esa satisfacción que tienes con tu trabajo, ¿no? porque estás con ese trato personal y ahí... Momentos donde el sobrepeso o el no encontrarte bien, pues afecta mucho en muchas, bueno, en, las, en, todo el, el, en todo el vivir de, de las personas ¿no? y darte cuenta que las puedes ayudar y que lo que les estás diciendo, primero que lo siguen, que ponen de su parte, que quieren hacerlo y que les has hecho un acompañamiento con éxito. Claro, ese es el motivo para continuar investigando y trabajando. ¿no? No, ellos es, se motivan porque, claro, tú les controles y le dices, pues vas muy bien en esto, en esto te falta, te voy a cambiar lo otro para que te funcione mejor, pero yo también me motivo, porque es verdad que la gente viene y normalmente, salvo alguna excepción, que, que, yo que, sé, que se han puesto enfermos o que les han tenido que operar de algo, salvo rara excepción te lo digo, que, que me motiva a mí mucho más que, que, que a las personas a las que les pongo la dieta, porque, porque cuando vienen y, y, y, y, y se ven con esa ropa que les sienta mucho mejor, que ha aumentado masa muscular, sobre todo los, los chicos que vienen eh, para hacer deporte, que han hecho han podido hacer el deporte, me viene, me viene corto, me tienes que poner más, ¿sabes? Es como que a mí me motiva muchísimo más eso también o sea. y para pedirte cita bueno simplemente cómo hay que hacerlo nada venir a la farmacia o llamar por teléfono eh, o entrar en la página web y pedir y eh, pedir cita tan simple como eso bueno y la farmacia donde estamos es para que no haya confusiones es? ¿eh? <ríe> esta es farmacia hidalgo alicante y estamos en historiador vicente ramos al otro lado de correos que si hay que hacer una carta todas las veces, además es que este barrio, bueno yo como es el mío, es que, es que me encanta esta zona de, de Alicante. Vamos a recordar qué productos son y de qué dieta estamos hablando, por pues si alguien se incorpora ahora mismo. Método 12. Método 12. Eh, y nada, y suplementos para el método 12, ya dependiendo de cómo esté la persona, y nada, que llame mucha gente y, y aquí estamos para ayudar. Si queremos estar sanos, ya lo hemos dicho, ¿no? No, lo que más vale es, es la salud. Nutrición y deporte. Así tienes toda esa cara de salud, claro. Dice, no, yo quiero ser como ella, no, recétemelo, por favor, <risa> recétemelo. Y, y pues hacemos una pausa para la publicidad y, y entra Inmaculada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que también está invitada aquí hoy, claro, ¿no? Hombre. Por supuesto. En, nada, en unos segundos volvemos. Estas son confidencias.